Gracias Rey. Bueno, tal y como predijimos, la rendición de cuentas no fue en el sentido constitucionalmente establecido por el artículo 114, sino por el contrario, que fue una rendición de cuentas que abarcaba desde el 2012. Algunas comparativas incluían cifras de 2011 y naturalmente no fue un ejercicio contable, presupuestario y financiero como en efecto ordena la Carta Magna. Para analizar lo que ha sido la rendición de cuentas de Danilo Medina en este 27 de febrero del 2020, me acompaña Rafael Llovin, economista. Muchas gracias por acompañarme. Gracias por la invitación, Carolina. Vamos a ver algunos de los puntos eh, más importantes, Rafael. Eh, lo primero que yo creo que se hace necesario destacar es que el presidente se ha referido a las manifestaciones, al reclamo popular acerca de una explicación creíble y respuestas verídicas de lo acontecido el domingo de las elecciones municipales. Calificó el hecho de la suspensión de esas elecciones como bochornoso. Eh, así inicia el discurso, su última rendición de cuentas, el presidente Danilo Medina. Pasa además a abordar casi al final del discurso, para tratar un poco ese tema de la democracia en su sentido más amplio, eh, pasa a tratar, decía, el tema de la prensa y de la independencia de la justicia. Dice que en este país hay libertad de prensa, que hay más libertad de prensa que antes, de hecho, eh, menciona y también habla de que hay un respeto a la independencia de la justicia Dos de los reclamos que se unen al reclamo de respuestas creíbles sobre lo ocurrido en las elecciones municipales la verdad es que a veces uno se pregunta si el presidente se ha enterado acerca de la persecución de periodistas que se vive, sobre todo en el último año, de su propio gobierno. Es decir, periodistas que han sido sacados del aire, periodistas que tenían otros empleos y que funcionarios del gobierno han hablado con sus empleadores para dejarles sin medios de ingreso y sin trabajo. Periodistas, y no solo uno, eh, sino varios que han tenido que sentarse en el banquillo de los acusados etcétera, etcétera, etcétera. Claro, y justamente muchos de esos periodistas han sido sacados eh, o han tenido que irse de esos medios ante las denuncias que han hecho de corrupción y de irregularidades mm. en la administración de gobierno, que es un punto relevante que él no cita en el discurso porque relaciona eh, la corrupción con la transparencia y eso son, son cuestiones que van justo a la par. Tú puedes tener tus documentos en una página web y a la vez eh, ser un estado corrupto y clientelar como el que tenemos. Ha desaprovechado desde mi punto de vista una gran oportunidad para plantear cuestiones más eh, prioritarias y estratégicas para la nación si se compara desde 2012 a la fecha, pues creo que está haciendo un ejercicio bastante carente de fundamento, sobre todo porque él está partiendo de cómo llegó al poder bajo unas condiciones de déficit fiscal que sobrepasaba el 7% del PIB. Es decir, él es producto de esa situación. Entonces cita todo lo que ha venido después como en remontada hacia la situación previa. Y... Cuando hace eso, está obviando una serie de factores que son propios del estado en el que tenemos y que en términos eh, reales no se han aprovechado, por ejemplo, las oportunidades de crecimiento económico para convertirlo en bienestar para la mayoría de la población, sobre todo en educación y salud, que me parece que son dos aspectos centrales, dado que solamente ofrece indicadores, digamos, insumo, tantas aulas, tantos eh, maestros, eh, tanta comida, uh -huh. pero no ofrece resultados, qué tanto aprendizaje real tienen sí. los estudiantes eh, o en términos de salud, cómo la población se está enfermando menos, si lo está en todo uh -huh. caso, porque solo ofrece los, los hospitales que está construyendo. Parece que, la, que se tratase de una carrera de qué tanta varilla y cemento le ha puesto a las construcciones y eso creo que es el espacio que ha desperdiciado en esta oportunidad claro porque el tema ha sido y eso no es un problema que se ha reflejado solo en este gobierno sino también en gobiernos anteriores que se habla mucho del negocio de la salud y de los parámetros del negocio de la salud la construcción de hospitales eh, igual con la con las escuelas y menos en esos indicadores de resultado eh, que sí impactan en la vida de la gente pero además eso de obviar cifras y obviar datos es algo que se relaciona mucho con algo que hablábamos fuera de la Tú y yo, que este gobierno se ha caracterizado por, por ejemplo, realizar cambios metodológicos que presentan cambios en cifras y, y no siempre incluso los ha transparentado o no menciona que ese aumento se debe o esa disminución se debe en gran parte a un cambio metodológico y no a una mejora en efecto en la vida de la gente. Correcto. El ejemplo ahí más eh, característico es el déficit habitacional que la metodología anterior lo situaba por encima de 2.1 millones de viviendas entre cualitativo y cuantitativo, pero cambia la metodología y ahora parece que solamente son 1.4 millones, es decir, 700 mil viviendas entre comillas eh, dejaron de tener deficiencias eh, por la política pública, implementada, pero no, ha sido porque ha cambiado la metodología. Lo mismo ha pasado con la medición de pobreza, lo mismo ha pasado con la encuesta de fuerza de trabajo, particularmente en las cifras de desempleo, y lo mismo ha pasado incluso con las cifras de analfabetismo y toda la campaña montada alrededor de del programa Quisqueya es que Aprende Contigo. Es decir, eh, tenemos, eh, tenemos situaciones que se desprenden precisamente de esos cambios metodológicos y que refuerzan muchos de los indicadores que él está argumentando en su discurso. Eh, bueno, también hay informaciones simplemente falsas. Por ejemplo, habla de que ha interconectado el país de norte a sur con la construcción de la nueva carretera. Pero esa nueva carretera se encuentra detenida desde finales del 2016 eh, inicios del 2017 y queda pendiente precisamente el tramo central que conectaría el norte con el, con el sur eh, para un total de unos 28 kilómetros pendientes, entonces no, el gobierno no logró interconectar correctamente el, la, el norte con el sur, como en efecto menciona el presidente en el discurso de rendición de cuentas. Sí, y yo más que solamente lo de las carreteras, la infraestructura, él, él tocó una parte vinculada a la gestión de las autopistas, eso tiene que ver con los peajes y uh -huh. en particular hay uno que es la deuda pendiente de esta administración que tiene que ver con la autopista Santo Domingo-Samaná el peaje sombra. Esta administración le ha cedido al consorcio privado más de 25 mil millones de pesos cuando la carretera solo costó 11 mil millones. Y eso es una deuda pendiente que deja esta administración para la siguiente, que tiene que ver con desmontar un negocio que por demás está... Eh, socavando el fisco está desangrando las arcas públicas porque requiere básicamente renegociar así como él habla y saca pecho de su gestión con Barrio y Pueblo Viejo y de la reconfiguración del contrato con, con esa empresa también tiene una deuda pendiente con la, el peaje sombra y por último, si también citamos lo de Barrick, pues hay que decirlo, los ingresos mineros se han caído en los últimos tres años, estamos en menos de la mitad. Él cita la reformulación del contrato que le ha permitido solamente tener recursos en su periodo de gobierno, esos recursos que él cita. Lo demás. lo para la siguiente administración es prácticamente la mitad o menos del 40% de lo que estaba previsto. Bueno, y también hay un tema que no se puede quedar fuera en esta parte del análisis antes de pasar a los puntos positivos del discurso, y es el tema de que menciona de manera reiterada eh, una clase media, un crecimiento económico, y yo creo que hay mucha gente en este país que se preguntará, ¿pero de qué...? de qué habla el presidente y eso se debe eh, quizás a dos grandes temas primero que en efecto crece la economía pero que eh, la inversión en desarrollo social no es proporcional a ese crecimiento económico y por lo tanto la gente no lo siente y en segundo lugar que por ejemplo para usar eh, el tipo de cifras que él usaba la canasta básica duplica y triplica eh, en, en cuanto a su valor en pesos lo que sería por ejemplo el salario mínimo promedio del sector privado claro. entonces ni decir de salario mínimo cotizable eh, en, la en la seguridad social. social. Entonces, claro. claro, la gente eso no lo siente. El efecto que eso tiene en la vida de la gente, señores, es que las personas trabajan una jornada laboral completa y no les da ni para acercarse a la mitad de lo que se necesita para vivir en dignidad en la República Dominicana. Correcto, tú bien lo has dicho. Eh, la economía crece, crece en base a sectores que son eh, poco incentivo en, en cuanto a mano de obra eh, cualificada bajo los términos que está descrito ese indicador y por lo tanto la gente no lo siente finalmente en sus bolsillos y depende de digamos de eh, complementar ese ingreso con aspectos, eh, por ejemplo, como las remesas. El presidente cita eh, la reducción de la pobreza de 1.8 millones de personas han salido de la pobreza. Eso es pobreza monetaria. Es una canasta básica de bienes que... Todo aquel que registre ingreso per cápita en el hogar mayores a 5 mil pesos, pues ya, entre comillas, deja de ser pobre. Pero ojo, que ya el mismo estudio que él cita sobre reducción de la pobreza, también establece que República Dominicana es el segundo en toda la región que más depende de las remesas de los dominicanos residentes en el exterior para reducir pobreza en esos hogares. Y eso demuestra que una gran parte de, de, de ese indicador está eh, previsto por situación externa de los dominicanos en el exterior y no por la política que implementa el gobierno sin contar programas de transferencias condicionadas y otros factores de la metodología que habría que revisar. Claro, eh, ahora yo creo que sí es importante resaltar que hay algunos puntos de la política pública gubernamental que vale la pena celebrar y que han sido mencionadas en el discurso por ejemplo, voy a poner cinco ejemplos eh, relativamente eh, rápido. Uno, que duplicaron los salarios de los maestros, era una deuda eh, casi histórica con los maestros de la República Dominicana, súper bien. Segundo, que redujeron en cerca del 30% la mortalidad materna, pero seguimos siendo el país con una de las tasas necesarias si no la más alta de todo el planeta Tierra. Muy bien lo del CAIDO, ojalá sea un proyecto que se siga ampliando eh, Muy bien el tema de las 685 mil personas alfabetizadas en Quisqueya Aprende Contigo Aunque en algunas cifras eh, que tienen que ver con ese tema Hay unos cambios metodológicos y una falta de claridad Y una alta proporción de que pueden ser a, a, alfabet, analfabetismo de retorno eh, Más allá de simplemente darle el certificado Pero en sentido general sí que son iniciativas parte de la agenda de compromisos que el gobierno asumió tras el 4% para la educación y del compromiso político y social de aquel momento, eh, que bien se reflejan esos indicadores de insumo. Ahora hay que convertir eso en resultados. Los aprendizajes deben de mejorar, es decir, los niños y las niñas tienen que saber más eh, matemática, más ciencias, más eh, español, más, eh, más todo aquello que le permita tener competencias eh, para la vida en general, para la vida digna. Y luego y en la salud por igual. este Todavía eh, tenemos brotes de dengue, de malaria, etcétera el año pasado. Creo que es importante que se siga manteniendo esos programas, pero sin duda que no puedes crear un estado de bienestar como había prometido hace ocho años. ...sobre la base de un estado clientelar y corrupto que se mantiene a la par con esos resultados preliminares que estás exponiendo. Eh, yo creo que es importante, muy brevemente porque se nos agota el tiempo, explicarle a la gente lo que significa el tema del retorno para las cifras de alfabetización. Ah, Eso básicamente es una persona que se le da un título de alfabetización eh, por saber, digamos, lo más básico de, de competencia de lectura... Eh, sobre oraciones que ya están pre, previstas y que posteriormente cuando la persona eh, si no se mantiene si no hay una educación continua que es básicamente lo que se requiere no termina con el certificado hay todo un proceso de, de inserción de educación continua básica vuelve media vuelve al programa vuelve al programa el y programa y lo el programa no puede abandonar ese núcleo poblacional porque entonces fácilmente se le va a olvidar entonces eh, eh, brevemente de nuevo en estas cifras ¿podría estar incluido personas dos veces porque retornan al programa? Eh, Eso no es lo pero, quiere decir el retorno. No, el retorno se refiere a que, a que una persona puede eh, haberse graduado como alfabetizado, pero luego, como no hay un oportuno seguimiento, uh -huh. como no hay una educación continua, el riesgo a que luego este, esa persona... Eh, se le olvide lo aprendido, pues es bastante alto, porque tiene que ser consecutivo la, la acción eh, gubernamental y el programa para retener esas capacidades de las personas. Bueno, y el último punto que me gustaría resaltar, que también fue positivo, es el tema del 9-11, un, un proyecto que se lleva desde el Ministerio de la Presidencia en este gobierno, que de hecho empezó y todo lo que tenemos en relación con el 9-11 ha sido producto de estas eh, dos gestiones del presidente Danilo Medina. Por último, eh, señalar que la palabra corrupción está una sola vez eh, en el discurso y es como en una frase introductoria justo antes de que él empiece a hablar del tema de transparencia, eh, de compras públicas y demás. Eh, y sin embargo, eh, extraña porque es una de las principales preocupaciones de la gente. En un discurso en el que se habló hasta de la exportación de velas y velones aromáticos. Claro. O sea, es extraño. Un modelo que, de zona franca. Sí, sí. Que siga que siga así el tema. Eso lo habíamos estimado como muy probable en, en la intervención de expectativas que hicimos eh, aquí. Así que nada lamentable cerrar eh, sin una expresión quizás del presidente de la República sobre uno de los temas que más preocupan a la gente. Muchas gracias por acompañarnos. Siempre, encantado de estar en tu programa. Volvemos contigo.